Del otro lado, que es profe de educación física, él está a cargo del espacio rugby a tu ritmo y no queremos salir con el apellido. Okay. Pues, ¿viste? que esto es así. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Yance? Sí. ¿Estamos bien? Sí, ese, ese estamos bien. Lo que pasa es que cuando me preguntan los datos, le digo Yance Chergue, pero le digo como Yance está bien. <risa> está bien. <risa> O sea, que es más largo el tema. Bien, eh, bueno, gracias por sí. atendernos a esta hora de la mañana. No, muchas gracias a ustedes, una oportunidad única, la verdad que, que, que pueda tener una entrevista o algo, o discusión sobre la actividad que realizamos, y bueno, no, no, no, no pienso desaprovechar. ¿De qué se trata Rugby a tu Ritmo? Rugby a tu Ritmo es un proyecto que viene... Eh, de una copia del radio inclusivo de Cardenales, en donde en el club, en el club Los Arcos, realizamos actividades recreativas de, de con chicos con discapacidad. Cualquier discapacidad, todas las edades, y realizamos actividades de día sábado de 10 a 12. Bien, bien, y ahora están buscando voluntarios. Siempre se busca voluntario porque la verdad que el año es muy largo y como esto es eh, una actividad que se realiza sin, sin costos y la verdad que son solo voluntarios, y bueno, por ahí este, en, se hace difícil sostenerlo durante el año y, y bueno, por eso más que nada. Bueno, hay un número para empezar a comunicarse, que es el 381-468-5017, eh, ¿no? Exacto, eso lo mismo en el teléfono. Bien, ¿qué hay que tener para formar parte? Y lo, lo único, porque eh, se comunicaron, la verdad que estuvo estuvo buena la convocatoria, se comunicaron y me preguntan lo mismo, y siempre respondo que disponibilidad horaria y actitud, nada más, porque en realidad... Eh, las personas que tienen eh, la intención de trabajar con estas personas eh, lo hacen desde el corazón, lo hacen desde las ganas, lo hacen desde la energía entonces eh, por ahí eh, uno puede estar de mil o muy capacitado para, para relacionarse con estos chicos chico y pero por ahí las ganas o el compromiso cambia de acuerdo a lo que, a lo que uno prefiere o de acuerdo a lo que uno trabaja pero bueno no solo eh, la ganas salir por a horaria y, y nada la actitud bien no bien. tiene que llevar bien. nada más que eso y bueno nosotros súper agradecidos el Club Los cálculos, recibe siempre agradecidos y, y, y cualquier este eh, cualquier persona que desea asistir ya sea como voluntario o tener más información sobre las actividades que no duden llamarme Siempre, o, o que se dirija hacia el club y, y, y que me busque a mí, yo casi siempre voy todos los días o, o en el horario que, que prefiera el interesado, ningún problema, lo comunico y le explico exactamente qué, de qué se trata. Gastón, en la publicación que sí. estamos viendo ahí en redes de los tarcos de Rugby Club, el sí, claro. tema fundamental acá es el ofrecimiento que sí. se hace. Desde, desde esta convocatoria, porque no estamos hablando de una remuneración económica, sino que está el, el ofrecimiento va a otro plano que también, la verdad que me parece que vale un montón. Exacto, exacto. Por ahí uno dice, sí, eh, la remuneración no es económica, pero uno cuando trabaja o, o se relaciona con estas personas, ya sea con el solo hecho de ir y formar parte del grupo, eh, es un reconocimiento enorme Hacia uno mismo Hacia, hacia algo que, que uno por ahí no le da mucha importancia Porque no lo ve Por eso también la discapacidad Se trata de lo social este, Y se va con mucho más Con mucho más de lo que lleva Diversión bueno. asegurada Mucho amor De parte de los jugadores uh -huh. La verdad que exacto. El ofrecimiento exacto, es grande eh. sí, sí, sí, bueno, El ofrecimiento ah... es muy grande eh. Sí, sí, sí, es muy grande porque se suma todo el mundo, todo el mundo se suma, la verdad es que hicimos una familia gigante, y bueno, eso no, no, no, nos da un empujón año a año, día a día, en donde las actividades siempre, por ahí son eh, medio iguales, pero por porque la temática es parecida y, y lo que nosotros primamos es en las relaciones, las relaciones, en la actividad, en cualquier juego lúdico, tiempo siempre jugar, bueno aprender jugando, y bueno, todo lo se va haciendo, por el camino. Mañana es la, la fecha, mañana es para que lo, los esperan, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. Uh -huh. Mañana aprovechamos que iniciamos las actividades, o sea, hacemos la apertura del año inclusivo, de, de, de la, del proyecto, porque también hace la apertura el rally Infantil. Y a su vez también hay un torneo en el club Los Arcos que se llama Yo-Yo Agüero, eh, ex presidente, ex jugador, ex dirigente, eh, en donde también aprovechamos porque viene gente de, todo, de toda la región a participar del torneo, entonces... Este, queremos darle un poquito más de color al, al, a la bienvenida. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que va a ser esto a partir de las 10. Repasemos la dirección para aquellos que nos están escuchando y que quieran formar parte. Sí, sí, sí. El club Los Tarcos queda en la Avenida Brígido Terrana 500. El que solicite o el que, el que, el que, asista solo tiene que decir que va al Rai Inclusivo y me busca a mí, a Gastón Yáñez o al profesor, este. Pitu me dicen, uh -huh. igual bien Pitu, sí, sí, sí Perfecto, entonces ya está ahí la información girando a nosotros Gastón Pitu, te agradecemos sí. un montón Excelente. el hecho de, de poder tener el contacto y que sepas de ahora en adelante que contás con nosotros para todo lo que tengan que, que difundir que acá estamos Bueno, le agradezco muchísimo y la verdad que eh, sin si mucha difusión por ahí, por solo llega de las redes, esto de, de, de tener una, un espacio en, en la radio es genial, es genial y bueno, súper agradecido. Te mandamos un abrazo, Pito, y gracias por lo que hacen también. ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo gigante. Un abrazo. Adiós, saludos.